Hola profes, en este tutorial voy a enseñaros cómo utilizar la, la pizarra de Jamboard para poder realizar explicaciones eh, durante las clases que damos mediante Meet. Es decir, una pizarra, Jamboard es una pizarra interactiva en la cual podemos escribir como si estuviéramos escribiendo en una pizarra física de clase. Entonces, para eso, en primer lugar, lo que he hecho es: eh, necesitas contar con una tablet, una tablet, ya sea un iPad o una tablet Android. Y en segundo lugar necesitamos un ordenador, ya sea portátil o un ordenador fijo. Una vez tenemos estos dos aparatos, eh, nos vamos en primer lugar desde la tablet, he entrado a Meet, es decir, tengo que tener instaladas las dos aplicaciones, Meet y Jamboard, vale Me las descargo del Play Store o Google Play. Eh, entro desde la tableta a Meet y creo un, eh, una videoconferencia. En mi caso he utilizado un apodo, lo he llamado Margarita. ¿Vale? Mi nombre. Una vez que estoy dentro del Meet, en la tablet, me voy al ordenador, entro a mi correo de Gmail y desde el botón de aplicaciones me voy a Meet. Aquí en Meet, iniciar o unirse y como ya he creado un apodo, lo único que tengo que hacer es escribirlo. ¿vale? En mi caso he creado el apodo Margarita. Voy a continuar para unirme a la misma videoconferencia. Que estoy con la tablet. Como veis, ya aparece aquí. Margarita está en la llamada, que soy yo. Me he unido desde la tablet. Unirse ahora. Siguiente paso, importante. <ríe> Acabo de hacerlo sin decir nada. Y es, aquí. Como estoy conectada y los tengo los dos aparatos juntos, tengo que silenciar el, micro, el sonido de uno de ellos. Porque si no, no me va a dejar funcionar correctamente. ¿Vale? Entonces, tengo que silenciar uno de ellos. En este caso lo que he hecho es, he silenciado el ordenador, el sonido del ordenador. Lo tenéis aquí, por eso aparece este micrófono en rojo. De forma que yo estoy grabando desde la tablet, con mi sonido de la tablet activado. Aquí, como veis, desde el ordenador me aparece que no tengo cámara, pero es porque es un ordenador fijo, en el que no tengo conectado ahora mismo la webcam. ¿Vale? Entonces, ya tengo el sonido solamente activado desde mi tablet. Yo desde mi tablet, antes de nada vamos a poner esto a pantalla completa. Para eso simplemente presiono, como veis aquí, F11. Me ha salido aquí el chivato. Presionando F11 puedo ponerlo a tamaño pantalla completa. De forma que mis alumnos cuando yo comparta la pantalla lo van a ver mejor. También la pantalla más grande. Entonces, desde la tablet lo que he hecho es compartir la pantalla. Para compartir la pantalla desde la tablet me voy aquí, me voy arriba, a la derecha, a esos tres puntitos... Haciendo clic encima con el dedo, con el bolígrafo que tengáis de este tablet. Y hacemos clic donde pone dejar, donde pone mostrar pantalla. En mi caso aparece dejar de mostrar la pantalla porque ya la estoy compartiendo. La primera vez que yo lo he hecho aparecía mostrar pantalla. Le damos aquí y me dice, ¿desea mostrar la presentación? Sí, continuar. Y automáticamente la pantalla de la tablet aparece aquí, como la estáis viendo vosotros ahora mismo en el ordenador. El siguiente paso es poner nuestra tablet en horizontal. De forma que se puedan ver la pizarra eh, mucho más grande. Ocupando casi toda la pantalla. Para eso nos vamos desde la tablet, Desplegamos desde la parte de arriba hacia abajo. De forma que aparezca este menú. En ese menú el botón que nos interesa es este que pone vertical. Si yo hago clic encima se pone en azul. Y aparece giro automático. Eso significa que... Cuando yo gire mi tablet, hacia la derecha, por ejemplo, automáticamente se pone en horizontal. Y fijaros que la pantalla se ha puesto mucho más grande. Ya tengo grande el folio con, donde vamos a tener la pizarra y que los alumnos van a poder ver. Entonces, ya tenemos, por un lado, estamos, estoy en la misma, en, la misma eh, en el mismo Meet, en la misma videoconferencia, la misma persona, yo, por un lado desde el ordenador y por otro desde la tablet. ¿Vale? Luego lo que hemos hecho es que hemos mostrado la pantalla de mi tablet aquí, en, el, en la videoconferencia. Y en tercer lugar, lo que he hecho es ponerla en horizontal, ¿vale? Recapitulando. ¿Qué nos queda ahora? Pues abrir Jamboard. Para eso, si yo presiono el botón central de la tablet, normalmente en él, te lleva al menú de inicio. Pues aquí yo ya tengo mi aplicación, ¿vale? Mi aplicación que es Jamboard. Hago clic para abrirla con el dedo, con el boli. Y aquí tenemos, fijaros, las últimas... Estos son los Jamboard que yo he hecho de práctica. vale Entonces, Jamboard es muy sencillo de utilizar. ¿Cómo lo abro? Pues aquí abajo, como habéis visto, hay un botoncito redondo que lleva un más. Ese más implica eh, crear nuevos Jamboard. Jamboard es como una especie de presentaciones, muy parecido a PowerPoint, su uso. Entonces, hacemos clic en este más... Desde la tablet, todo esto ya es desde la tablet, ¿vale? Y aquí tenemos un Jamboard en blanco. Primer paso. A ver, yo quiero empezar a dibujar, quiero empezar a escribir. ¿Cómo empiezo a escribir? Pues, ¿veis este botoncito aquí a mano izquierda? Que tenemos eh, con un, una especie de, la, de bolígrafo, con un circulito. Si yo hago clic encima, se me despliega este menú, donde tenemos diferentes colores rojo, eh, negro, azul, por ejemplo yo voy a utilizar el azul para probar, selecciono el color haciendo clic en los círculos y luego selecciono el tipo de lápiz, más grueso, medio, fino y esta es la brocha, vale, pues vamos a coger por ejemplo el primero que es el que está ha seleccionado, hago clic aquí, empiezo a escribir, marga, y automáticamente me va apareciendo. Lleva unos segundos de retraso respecto a lo que yo escribo. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Vuelvo a hacer clic en el botón. Selecciono ahora el más grueso y selecciono el botón verde, por ejemplo. Y escribo. ¿Veis? Aparece como un subrayador. Vuelvo a hacer clic. Y fijaros que aquí abajo hay una especie de herramientas que son muy buenas para poder utilizar si yo hago clic en la flecha, esta flechita cambia y me aparecen las herramientas. Esta es muy fácil. Si yo hago clic encima, ¿veis? Me aparecen una pequeña, con dibujos, una pequeña explicación. Sirve para que si yo dibujo algo, él intenta detectar lo que yo he dibujado y me lo convierte. Por ejemplo, con ella seleccionada, ¿veis que está el circulito alrededor? Eso significa que está seleccionada. Pues voy a intentar dibujar, por ejemplo, eh una especie de casa y fijaros automáticamente aquí abajo veis cada vez que muevo el ratón aparece la barrita lo malo aquí abajo tenemos precisamente muestras de casas Do you mean? es decir quieres esto tratas de poner esto y selecciono una cualquiera por ejemplo esta la cabaña y automáticamente me sustituye lo que yo había escrito por la propuesta que él me ha hecho ¿Vale? Es como una especie de dibujo predictivo Luego me vuelvo a meter en, en el bolígrafo Y ahora voy a utilizar este botón A más A, ¿vale? Las mayúsculas, minúsculas Entonces este botón me hace lo mismo, pero con texto Por ejemplo eh, Vamos a poner pues estamos, estamos en septiembre, pues Septiembre Septiembre Cuando dejo de escribir Automáticamente él Me lo convierte en texto Texto mecanizado Yo fijaros en los círculos que aparecen alrededor Estos círculos alrededor del cuadrado Las esquinas Son para poner mayor o menor tamaño Y aquí como lleva la flechita Es para girar o no girar ese texto ¿Vale? Si le doy aquí a los tres botones Pues me aparecen diferentes opciones Duplicar, borrar Enviar al fondo Enviar de vuelta, etcétera ¿Vale? Más cosas Vamos a dejarlo en texto normal ¿Vale? Aquí, esto normal Vuelvo a seleccionar el bolígrafo y el color Y automáticamente se quita esa opción ¿Vale? Más cosas Imaginaros que yo me he equivocado al a escribir algo Pues le doy aquí a este botoncito Y empiezo a borrar Este botón es la goma El segundo botón vale nos muestra la goma Si yo quiero borrar algo concreto ¿Vale? Ya está eh, este botón de aquí, la flecha, el tercero Sirve para mover Si yo hago clic encima Me aparece este rectángulo El rectángulo implica que ha seleccionado un objeto Entonces hago clic encima y lo muevo y lo desplazo Hacia donde yo quiera Donde yo quiera ponerlo ¿Vale? Por ejemplo, ahí Quiero hacerlo más pequeño Clic en las esquinas Ya lo tengo Este botón, que parece como una especie de relámpago Fijaros, yo estoy hablando y quiero seleccionar algo. Quiero que los alumnos presten atención en algo de lo que yo he escrito. Pues pongo una selección. Una flecha, un círculo, seleccionándolo. Y automáticamente va a desaparecer. Dura unos segundos y va desapareciendo poco a poco. ¿Vale? Va desapareciendo poco a poco. Vale. Aquí en el más... Nos muestra más opciones. Sticky Note es como una especie de posi. Yo puedo escribir ahí, pues, aprender de memoria. Aprender. Hago clic fuera y automáticamente se me convierte en una nota más pequeña. Donde yo le puedo cambiar el tamaño, moverla, etc. ¿Vale? Aquí tenemos las mismas opciones en la izquierda. Más, de nuevo. Quiero añadir una imagen. Pues le doy a imágenes. Busco por ejemplo, eh, lápiz tablet, lápiz tablet, le doy al intro para buscar, al botón en azul y aquí nos muestra varias sugerencias, vale, esto es para mostraros el lápiz que yo estoy utilizando pero podéis utilizar cualquier lápiz que tenga la punta eh, redonda, por ejemplo este, este lápiz aquí, veis, tiene la punta de aquí pues por aquí por detrás más redonda y por aquí la tiene más fina Esto en Amazon podéis encontrar un montón de lápices de todo tipo con diferentes punteros, etcétera. Entonces, yo ya tengo lleno este folio y quiero seguir explicando a los alumnos pues voy a crear un nuevo folio para eso, aquí arriba fijaros que me aparece uno de uno es decir, ahora mismo tengo un folio, nada más, estoy usando uno si yo hago clic aquí desde la tablet, acordaros? Todo esto desde la tablet. Hago clic ahí, me crea un nuevo folio. Y ahora me dice 2 de 2. Si le vuelvo a dar atrás, me dice estoy en el primero de dos folios. Uno de 2 ¿Vale? Eso significa que me, en todo momento sé en qué página estoy de todas las páginas que he creado. En, este, en esta pizarra, en este Jamboard. Entonces escribo cualquier cosa para eh, que veáis pues, como... ¿Funciona? Imaginaros, dibujos, porque estamos explicando algo de biología. Eh, matemáticas, 2x al cuadrado más 3 igual a eh, menos 3. ¡Uh, qué 3 me ha salido! ¿Veis? Utilizo la goma y lo borro. Vuelvo a utilizar el bolígrafo y ya lo tenemos. ¿Vale? Esta aplicación es muy útil para, por ejemplo, hacer, eh, resolver ecuaciones matemáticas o de química, biología, etcétera. Vale, en el más nos quedaban más opciones por ver. Bueno, de las que yo suelo utilizar, por ejemplo, si quieres añadir una imagen que tienes en Drive, pues nos meteríamos aquí donde pone Drive Content. Cámara es si quisiéramos hacer una foto, rara vez la vamos a utilizar. Creo. Eh, sticker, sticker lleva mm, algunos emoticonos de los más utilizados. Por ejemplo, ok. Vale, esta ecuación estaría bien. Para moverlo, se me ha olvidado comentarlo, esta flechita de aquí, la tercera, hago un clic encima, bueno, sí, creo que sí lo he comentado al final, ¿vale? Y desde aquí lo muevo, eso estaría correcta La goma, para borrarlo. Perfecto. Vale, ¿qué más podemos hacer con este Jamboa? Pues una vez que lo tenemos, más o menos preparado, lo vamos podemos hacer? Nos vamos a los tres puntitos, aquí arriba, del Jamboa, y nos permite Rename, ponerle un nombre... Hacemos clic encima y le vamos a poner, por ejemplo, en mi caso, como estoy probando, pues prueba, creo que era la 3, prueba 3, Rename, le doy a guardar, Rename. Y automáticamente fijaros que me ha cambiado aquí el nombre de ese Jamboa. ¿eh? Vuelvo a darle a los tres puntitos. ¿Y qué más me permite? Pues Delay, para borrarlo, Add, add People, eh, esto es para, por ejemplo, compartir ese Jamboard con otra persona De forma que podamos escribir dos a la vez Dos personas a la vez Fijaros, si yo le doy Add people eh, Permitir, como es la primera vez Permitir Y me aparece ahora mismo, no sé, no está compartido Escribe el nombre o correo electrónico de una persona Pues yo escribiría aquí el correo electrónico Vale, aquí me aparecen varios Voy a cancelar y ya, tenem, ya tendríamos, automáticamente, esa persona tendría acceso en su Jamboard, en su correo de Gmail, metiéndose en Jamboard, tendría acceso a esta pizarra que yo he creado, llamada Prueba 3. De forma que las dos podríamos estar escribiendo a la vez. Estamos compartiendo, digamos, un, un folio, una pizarra, eh, simultáneamente. ¿Qué me he equivocado? Fijaros aquí abajo, aparece la flecha de deshacer. vale Si me he equivocado al hacer algo, le doy a deshacer a esa flechita, y me va deshaciendo los últimos pasos andados. ¿Vale? Luego, otra cosa que quería enseñaros. Arriba, volvemos a darle a los tres puntos. Y me aparece, lo tote abajo. Say a as PDF. Compartir yang, compartir esta pizarra, como PDF. Esto es muy útil cuando queremos compartirlo, por ejemplo, con los alumnos. La presentación que acabamos de hacer. Porque hemos resuelto varios problemas matemáticos, por ejemplo. Entonces, si le doy say as PDF nos dice creando el, el Jam, y nos sale el menú para preguntarnos eh, cómo lo queremos compartir, pues en mi caso yo lo voy a guardar en Drive, le doy compartir en Drive, solo una vez, porque quiero este menú, que me aparezca por si quiero en el futuro cambiarlo, compartirlo de otra manera distinta, y aquí me pregunta, ¿qué correo electrónico quieres? Pues vale, selecciono mi correo, me meto, en la carpeta que quiero, haciendo clic ahí, puedo buscar, navegar entre mis carpetas, ¿vale? Ahora mismo creé una carpeta ya, le daría aquí atrás con esta flechita y voy metiéndome en la carpeta que yo quiera. Ya he creado una que se llama tutoriales y la voy a guardar ahí. Y abajo le doy a seleccionar, ¿vale? Aquí abajo. Vale, y ahora le daríamos a guardar y automáticamente se va a guardar en mi drive en la carpeta Tutoriales, que es la que yo he puesto, este eh, Jamboa, pero en formato PDF, de forma que yo ya me puedo ir a mi Classroom y compartir ese archivo con mis alumnos. ¿vale? Y no tiene más nada Jamboa, es muy sencillo de utilizar. Y como veis, se ve a pantalla grande, los alumnos pueden verlo a la misma vez y podemos hacer eh, multitud de páginas. Con lo cual es una, utilidad, es una aplicación muy útil eh, para la teleformación. Una vez he terminado de utilizar Jamboa, ya no lo necesito para ver a mis alumnos, para seguir explicando, si, si quiero salir sin necesidad de salir de la reunión, desde mi tablet, despliego el menú hacia abajo de nuevo, y veis que aquí me aparece el Meet, vale, y el apodo que yo he utilizado para crear el Meet, que era mi nombre. Me meto ahí y le doy a dejar de mostrar pantalla. Tarda unos segundos y ya lo tenemos. Ahora mismo... Me está mostrando, como tengo una pegatina, no se ve, me está mostrando la tablet. Salgo del Meet, desde mi tablet, y me quedo yo con mis alumnos aquí, en el Meet. ¿Vale? Si os fijáis, ya únicamente aparezco yo ahora mismo dentro del Meet. Y continuaría hablando con mis alumnos pues, el tiempo que necesitara, ¿vale? viéndonos. Bueno, esto es todo. Espero que os haya servido más o menos para empezar a utilizar Jamboard. Y que os ayude a la hora de la teleformación. Cualquier duda, no dudéis en dejarme un mensaje o mandarme un correo, etc. Un saludo.